Han venido pasando una serie de acontecimientos que pues no sabe uno si darle risa darle rabia pero vuelven y siguen haciendo lo mismo repiten y repiten y yo no sé si es que la gente se le olvida fácil como que hoy pasa una catástrofe y mañana hay un partido de fútbol y ya la gente se le olvidó la catástrofe y así pasa en varios países pero en este momento en venezuela en nicaragua en cuba donde uno ve que se siguen y se siguen repitiendo las acciones y no pasa nada o sea, siguen haciendo de las suyas y el, el modus operandi es el mismo. Actúan de una forma descarada. Eh, hacen ver las cosas de ellos como tan flamantes. Pero las cosas de los demás las hacen ver como catástrofes. Entonces es algo que cuesta trabajo entenderlo. Porque uno lo ve a lo largo de la, de la historia, ¿no? Régimen en sí que encierra una dictadura. Lo hemos visto tanto en Venezuela como en Cuba, como en Nicaragua, en Bolivia, ahora en Argentina. En fin. Que afortunadamente Ecuador se logró salir de eso, pero, pero no sé no sé cuáles las ansias de un pueblo nuevo o de la juventud ahora que quieran hacer un cambio pero vuelvo y digo, ¿cuál es el cambio? ¿salir de Guatemala para meterse en Aguatepeor? no entiendo porque es que ellos actúan de la misma forma independientemente que se llamen diferente pero actúan de la misma forma y después de que cogen la ley no se quieren bajar y vuelvo y digo, lo hemos venido diciendo y lo seguimos repitiendo, así nos cansemos. Los regímenes, llámense como se llamen, independientemente que le cambien de nombre, a la final actúan igual. Por un lado en Venezuela quieren callar al pollo Carvajal, por eso Maduro pidió su extradición al país caribeño. Y paralelamente Ortega en Nicaragua, se asegura a días de las elecciones cambiando las leyes a última hora para amarrar a sus opositores ¿A qué se le parece eso? ¿Eso no, no lo hemos visto en Venezuela? Es que, vuelvo y digo, es igualitico Ahora, Tarek William Saab, fiscal general del régimen chavista Le atribuyó los delitos de traición a la patria, conspiración continuada, financiamiento al terrorismo Y asociación a quien fuera el jefe de inteligencia de Hugo Chávez, el famoso Pollo Carvajal existe un retraso que ya aún tiene instancias pendientes en españa donde se espera resolver el tema relacionado con la solicitud de asilo del pollo carvajal para poder responder a la petición de extradición de estados unidos ojo amigos porque esto es el comienzo esto está a herve pero antes de eso los invito a que se suscriban a nuestro canal leen like activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales Háganos saber sus comentarios para día a día estar mejor informados porque gracias a ustedes nosotros seguimos acá dando la noticia. El fiscal general del régimen chavista aseveró que el pedido fue hecho recientemente de manera formal. El ex jefe de inteligencia y hombre de confianza de Hugo Chávez ahora es tildado por Tarek William Saab, el fiscal chavista, como alguien que es parte del sector más extremista contra el gobierno venezolano los delitos a los que se le atribuyen desde el chavismo son traición a la patria conspiración continuada financiamiento al terrorismo y asociación esto tiene más tela para cortar o sea esto, esta historia apenas comienza y comienza con cosas muy delicadas uno se pregunta por qué si ya lo cogieron en españa por qué no lo extraditan de una vez para estados unidos o por qué no lo juzgan ahí en españa o por qué no lo eh, extraditan a venezuela Maduro está que pide la extradición para Venezuela porque a él le conviene callarlo de una u otra forma callarlo porque esa es mucha la información que él tiene Estados Unidos quiere llevárselo allá porque sabiendo que canta allá y, y esperando que Ale Zap también llegue allá pues sencillamente eso sería el fin del régimen de Nicolás Maduro pero aquí sale otra otra parte que le nace al cojo parece que España tiene sus intereses dice ahora esto tiene más tela por cortar ya que el régimen chavista no es el único que depende de un hilo con las posibles revelaciones de Carvajal. Ojo, Podemos y el gobierno de Pedro Sánchez también podrían quedar salpicados. Ahí es donde le nace la otra pata al cojo. Toda la información contenida en los prendives que el pollo Carvajal va a entregar a la justicia en los próximos días, quiero aclararles a las personas para aquellos que no saben qué es los prendives, los prendives es como la caja de Pandora, yo creo que es un seguro, llamémoslo como un seguro, es un archivo donde tiene toda la información con pruebas ¿sí? leales, lo que llamamos la, la caja de Pandora, la tiene ahí, él la tiene contenida en los prendives y en la que va a entregar en los próximos días a la justicia. Ahí es donde a más de uno le está haciendo así. Junto con una carta que supuestamente demuestra su colaboración con la Corte Penal Internacional y Naciones Unidas desde hace un año. Al parecer, de llegar esto a ser cierto, no solamente va a volar la cabeza de Maduro, sino de muchos de ellos, entre ellos la de Diosdado Cabello, porque se lleva colaborando. Con Naciones Unidas y con la, en la Corte Penal Internacional desde hace un año, aquí va a volar lo que sabemos. Recuerden lo, lo que le dijo a Diosdado Cabello, ficha clave del chavismo. Le advirtió lo siguiente, esto le decía el Pollo Carvajal directamente a Diosdado, te equivocas llamándome traidor. Se traiciona cuando se rompen compromisos, mi compromiso siempre ha sido con el pueblo venezolano, es imposible que el pueblo venezolano pueda perdonar tu traición, o sea que aquí si sí vamos a mirar cuál es el cochino, parece ser que más cochino es el, el señor Diosdado que el señor Carvajal. Y aquí viene una comparación, las comparaciones son odiosas pero vamos a sacar con conclusión y cuando digo que los, los regímenes actúan de la misma manera como es el caso de Nicaragua con Daniel Ortega, aquí se van a dar cuenta por qué. Como bien sabemos la Asamblea Nacional Parlamento de Nicaragua es controlada por el oficialismo. Entonces, con miras a las próximas elecciones proponen una reforma a la ley orgánica del poder legislativo que establece la suspensión de un diputado de sus derechos si está siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. ¿A qué se les parece eso? Ustedes recuerdan por ahí el año pasado en Venezuela que a última hora comenzaron, o sea, la asamblea comenzó a sacar un poco de cosas y, y, a, y a aquellos que de pronto por sospecha tenían algún algún pendiente entonces de una vez los vincularon para irlo sacando del camino. En la actualidad un legislador queda suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando previa privación de la inmunidad haya sido condenado mediante sentencia firme. Según los legisladores andinistas se establece que el diputado quedará suspendido en el ejercicio de sus derechos cuando previa privación de la inmunidad el diputado o diputado esté siendo procesado por la supuesta comisión de un delito. Recordemos que esta no es la única traba, esto se suma una serie de iniciativas del sandinismo para restringir el accionar de la oposición en Nicaragua tras apresar a 37 disidentes camino a las elecciones. Sabemos que el régimen de Ortega controla buena parte de los jueces y fiscales por eso busco un mecanismo para deshacerse de los legisladores que no respondan a Ortega. Si tras realizarse el juicio, las sentencias absolutorias se le restituirán todos sus derechos. Eh, cosa que no va, no va a pasar. En un país como Nicaragua, oígase bien, Nicaragua muy pequeño, con 6 millones y medio de habitantes, próximamente celebrará elecciones generales el 7 de noviembre. Del año en curso Ya inició oficialmente la campaña Con la vía libre Para que Daniel Ortega busque Un cuarto mandato consecutivo Tras la detención de sus principales rivales Vuelvo y digo ¿A qué se les parece eso? Porque entraría para el cuarto periodo Y los contrincantes que más cercanos Tenía que le podían estar haciendo mella Están detenidos O están en el exilio O en su defecto Están escondidos entonces ya no tiene rivales Entonces lo más seguro Es que antes de que comiencen las elecciones Ya sabemos que Daniel Ortega Entraría para el cuarto periodo Se me hace muy parecido a Venezuela Igual a lo que está pasando en Venezuela Con Maduro Y ahorita seguirán y seguirán Y seguirán haciendo trampas y trampas Para reelegirse y atornillarse en el poder Se calcula que para el 7 de noviembre Unos 4 millones Están habilitados para votar en Nicaragua y elegir presidente y vicepresidente de la república 90 diputados nacionales y otros 20 en el parlamento centroamericano los legisladores que resulten electos asumirán sus cargos el 9 de enero del 2022 hasta el momento las autoridades no han acreditado a ningún organismo de observación nacional vuelvo y digo a qué se les parece eso ¿Dónde no dejaron entrar la veeduría internacional una, una fiscalización de donde mostraran que las elecciones estaban siendo transparentes venezuela vuelvo y digo le pueden cambiar de nombre pero van a seguir siendo la misma tochada hasta el momento las autoridades no han acreditado a ningún organismo de observación electoral sectores de la oposición como la unidad nacional azul y blanco han tildado de farsa los próximos comicios y piden a occidente desconocer sus resultados Vuelvo y digo, ¿a qué se les parece? Porque si vemos el mismo modus operandi en Cuba, el mismo modos operandi en Venezuela, el mismo modus operandi en Nicaragua, el mismo modos operandi en Bolivia, el mismo modus operandi en Argentina. Esto es Blanco es, gallina lo pone, se frita y se come. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.